vía telefónica, Nicolás Hidalgo, diputado por acá, por nuestra provincia. Buenos días, Nicolás. Uh -huh. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Un sí, buenos días. ¿Cómo estás? Qué bueno de San comunicarnos. De sí. un, un, un placer estar con ustedes vía telefónica. ¿no? Ok, ok. Gracias, Nicolás. Para nosotros también, cuéntanos, ¿cuál es la visión que tiene el diputado Nicolás Hidalgo con relación al tema de la reforma fiscal ...o el pacto fiscal como proponen los empresarios. Eh, ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que tú vislumbra, visualiza? Adelante. Eh, en, en primer lugar, la reforma fiscal todavía eh, no es eh, oficial. Eso es para que ustedes y la ciudadanía estén tranquilos. No, Nosotros okay. no, no tenemos todavía ese borrón que deben mandarle al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo, para nosotros evaluarlo y eh, discutirlo y dártelo a conocer a la ciudadanía en sentido general. Por lo que yo le exhorto a todos los ciudadanos que esté tranquilo porque en estos precisos momentos nuestro presidente constitucional de la República, licenciado Luis Rodolfo Abinader, se va a dirigir a la nación con un tema sumamente importante y entendemos nosotros que uno de los principales temas es este punto de la reforma fiscal y para que la tranquilidad llegue a la República Dominicana nosotros le exhortamos que le pongan atención a ese discurso que va a difundir nuestro presidente en el día de hoy ¿Pero cuál es tu opinión al respecto de la, de la reforma en este momento en que estamos en la República Dominicana? Bueno, mi opinión es que las reformas son necesarias para el desarrollo de un pueblo pero en estos momentos en este momento no es conveniente que el Estado Dominicano a través de su representante que es el Presidente es bueno involucrarnos en una reforma fiscal, en una reforma que lamentablemente en este, en este momento no es posible en la República Dominicana. Cuando hay otra vía para buscar la dinamización de la economía nacional. Entendemos nosotros, entiendo yo, que este no es el momento para involucrarnos ...en una reforma fiscal... ...en la República Dominicana... ...hay muchas razones... ...la primera es señores... ...que todavía estamos... ...en una situación... ...de salud difícil... ...a nivel mundial... ...y si bien es cierto... ...que hemos enfrentado... ...con responsabilidad... ...la situación del COVID-19... ...todavía estamos... ...perdiendo vida... ...en la República Dominicana... ...por la causa del COVID-19... ...de manera que nosotros todavía estamos enfrentando lo que es esta pandemia. Y por otras razones, que lamentablemente eh, tenemos que, que decirlo, es afectada la economía a nivel mundial y en especial la República Dominicana. Por esa razón yo entiendo que en estos momentos no es posible discutirlo, eh, involucrarlo en una reforma fiscal. Nicolás, sí. eh, hay un debate importantísimo y que se hace necesario el tema de las exoneraciones, que es un clamor de toda la sociedad dominicana. ¿Cuál es tu opinión sobre la eliminación de las mismas Mira, y de los beneficios, por supuesto, que reciben nuestros legisladores? Así es. Mira, yo entiendo que eso es una ley que está establecida y que para nosotros fijar posición sobre esas eh, esos beneficios que reciben no solamente los diputados, ¿eh? usted sabe que aquí tenemos sectores e instituciones que reciben esas exoneraciones, esos beneficios, y para nosotros poder fijar una posición, tenemos que revisar la ley y involucrarnos en la modificación de esa ley para que esos beneficios que déjenme decirle en muchas ocasiones son eh, necesarios porque los funcionarios públicos y las instituciones que reciben esos beneficios son necesarios. Ahora bien, yo estoy totalmente de acuerdo que esos beneficios los diputados se les quiten totalmente, a los legisladores no lo quiten, porque cada legislador que llega al Congreso pensando en una exoneración, yo no creo que es un buen representante para la nación. Tú estás Porque de acuerdo, no es perdón. Una exoneración, señores? Nicolás, tú estás de acuerdo en todo el sentido de la palabra de que se le quiten las exoneraciones a los legisladores. A los diputados, no, a todos los que recibimos exoneraciones por las razones que sean, pero que también el Estado le garantice a esos legisladores y a esas personas que reciben esos beneficios de exoneraciones, le den la facilidad que manda la Constitución, le den la facilidad para trabajar. Te voy a poner un ejemplo. A ustedes, los comunicadores especiales que tienen el manejo de esta situación, te voy a poner un ejemplo. Para yo poder cumplir con lo que exige la ley laboral yo tengo que facilitarles a mis mujeres que trabajan en mi pequeña y mediana empresa llámese la casa de salón la facilidad para que ellos puedan cumplir con su labor dentro de mi empresa óigame bien no podemos dejar el, el colaborador de una empresa de pública o privada a merced de darle la facilidad para que ellos cumplan con su labor. O sea, que tú estás planteando es cambiar las exoneraciones por otros beneficios. por, por, por los beneficios que deben recibir. Por ejemplo, los legisladores de las de la provincias y, y de todas las de París tienen que tener un medio de transporte para llegar a su, a su, a su trabajo porque un legislador ganando un sueldo de 175 mil pesos que le queda limpio 146 no es posible que haga una buena representación cuando tenga que invertir en transporte en en, en lietas y en hoteles y tú a los empleados de la casa del salón le das transporte, motores, bicicletas, le, le doy un globo para que me trabaje, le doy un cepillo, le doy tijera y le doy seguridad dentro de la empresa bueno, porque mira eh, yo pienso que el sueldo es compensatorio de un Exacto, de, de los un gastos, no, y de los gastos, los gastos con... de representación que tienen ustedes, gastos de combustible que le que le da la Cámara, o sea lo que no debiera de haber son otros beneficios porque es demasiado en un país pobre como el nuestro yo estoy totalmente de acuerdo por eso le digo que eso es una ley que ya nosotros encontramos aquí y debemos evitar no claro eso Para se que entiende. Que los beneficios sean evaluados, porque los beneficios que reciben los, eh, los legisladores son beneficios para la sociedad, son beneficios que sociales. no son muy transparentes Nicolás porque ahí en la información que sale hay legisladores que consumen langosta, que consumen vinos, eh, que, consu que hay facturas para personas que están ayudando pero la persona no apareció no han recibido ese beneficio, entonces eso es un problema que hay que resolver pero ya ¿Cuál? Excelente, pero muy bien que tú tocaras eso Carolina porque déjame decirte déjame decirte que yo no he tenido la suerte de que a nosotros en el restaurante que nosotros vamos a almorzar nos estén brindando vinos y que todos los días nos den eh, marisco, una comida especial. No, no se lo brindan, con con, es con el dinero carga. y. Lo... Yo <risa> no no he tenido la suerte. Déjame decirte, Carolina, y, y al pueblo en sentido general, que nosotros los legisladores no desayunamos con guineíto huevos revolteados eso por la dieta, sí, no porque soy no, soy soy no haya. Nicolás. Nicolás. Oye, eso. Yo no eso. he tenido la suerte de que a nosotros nos brinden vino. Y todos los días una comida de alto calibre. Mi amor. Esa pero es tu que no dieta. Es, eso es no, es que, no es que se lo brindan, <risa> para no, para Nicolás. Es que con esos viáticos gracias, y todo eso. Gracias, mi hermano. Bueno. Te agradecemos bueno. la gentileza. Gracias. De tu disponibilidad gracias. de siempre. Muchas gracias, Nicolás Hidalgo. Diputado por la provincia. ¿Cómo no? Un placer, a la orden siempre.